descubrí Canal 15 por M por I, Música por Inclusión y Música Progresiva, porque me encantaba, era un televidente bastante constante de Música por Inclusión, en ese momento para mí fue como, pff, me voló la cabeza eh, encontrar bandas raras, para unos raros, ¿verdad? Después, por cuestiones del tiempo y de la vida, tuve la oportunidad de, de empezar a ir al, al, a una audición a, a Música por Inclusión y me dieron la oportunidad de estar ahí. Y estuve como tres, 4 años. Yo soy Andrés Carrillo. Soy productor en Canal 15, específicamente en el programa Pandemonium, que es un programa que se dedica a, a todo lo que es la parte de música extrema, metal, heavy metal, fresh metal. Para mí es súper importante, porque el canal fue el, el que me abrió las puertas a muchas cosas, me abrió los ojos a muchas cosas. Entonces, tener la oportunidad de estar ahí, ya no solo como, como camarógrafo, como haciendo sonidos, sino que ya estar en, en, en calidad de, de productor es bastante... Es un poco irreal realmente, pero, pero es muy bonito. Bueno, eh, Pandemonium, justamente, el momento de grabar esta entrevista está cumpliendo 14 años. Se empezó a crear realmente en Canal 15 y empezó en el 2008, pero empezó en otro canal, ya tengo desde el 2018, estar en en canal de la UCR. Que el programa esté en un canal como el Canal de la Voz, creo que se ajusta mucho a lo, a, lo, a lo que yo quiero proyectar, que es algo serio, que la gente vea que el metal no es simplemente pegar gritos y que hay toda una temática, que los músicos son, son gente preparada, que son gente con fusiones políticas. Aparte de Pandemonium, una de las cosas que sí trato es, por ejemplo, de ver contenido del canal, personalmente, música progresiva, es como lo, lo que más me gusta, ya por una cuestión de me llega la forma que yo el canal es a través de la, de la web. Por una cuestión de más que todo de tiempo, ¿verdad? Que a veces es difícil estar trabajando y viendo tele normal, pero es, es web. Cuando, cuando uno trata de hacer algo serio, cuando algo uno trata de buscar como cierto nivel de calidad, por, ejemplo, por decirlo así, es importante que la gente le asocie, que uno está... En un, en un medio que lo apoya, ¿verdad? El canal da eso, es, ese, como decía ese Marry, ese, ese apoyo y esa credibilidad. La palabra con la que yo escribiría Canal 15 es seriedad y, y profesionalismo, definitivamente. Sí creo que, que, que vienen cosas muy buenas para, para el canal y para el programa. No, no los 40, pero sí sabe que estaba más de 30 porque... Cuando yo, yo, yo estaba en el canal era como esta cuestión de que había empezado en los 80 así, y un montón de gente que ha pasado por el canal. Entonces me pero ¿cuánto tiene esto? Eh, ya cuando me cuenta que eran 40 fue como, hijo puña, es bastante. Pero para mí el momento más, más memorable de, fue el, el hecho que me dijeran, bienvenido al canal 15. Comparte con Pandora.